la agenda del día de hoy es cuatro puntos principales. El primero, una breve introducción al tema con la intención de poder presentar la importancia de este problema. Número dos, nuestra propuesta de solución. Número tres, los resultados que obtuvimos a partir de los diferentes experimentos que realizamos y la discusión que llegamos a partir de ellos. Y finalmente, las conclusiones y trabajo futuro que puede ser llevado a cabo para seguir en esta área.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 ¿Cómo estos ataques de negación de servicios están basados? Tenemos que la gran mayoría de ellos están basados en el protocolo UDP, el 62.53%. Después la variante de tipo SIN está en un 20.25%, TCP 11.4% y en menor medida tenemos a GRE y HTTP. Lo cual nos indica que si queremos desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial, pues el dataset o la colección de datos con la que entrenamos nuestros modelos debe contener tipos de ataques de negación de servicio basados en estos tipos. Y bueno, eh, complementando también lo que comentaron perfectamente Gustavo y Marcel en la previa práctica, el Internet de las cosas está creciendo y como está creciendo es una superficie de ataque muy importante a notar. Aquí tenemos una predicción con base en mayo de 2022 que para el 2025 habrá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 Decidimos extender no solamente a uno o dos, sino que tres feature sets, es porque en uno de ellos no tomamos en cuenta una, un dato muy específico que es el número de secuencia de Argos. Y voy a explicar más de esto. Supongamos que tú quieres recolectar el tráfico de tu red. Lo haces, por ejemplo, por medio de TCP DOM y tienes el archivo .pickup generado. Esta información a nivel de paquetes, luego la tienes que parciar a nivel de flujos. Entonces, lo que tú puedes hacer es utilizar diferentes herramientas que hay en el mercado.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 Utilizar tus propios parciadores de tal manera que no dependas de lo que alguien más hizo y tú puedas comprobar diferentes hipótesis. También tenemos dispositivos IoT físicos, como comentaba. Tenemos ataques de negación de servicios distribuido, lo cual nos llamó la atención porque los, por ejemplo, el CIC IoT que se publicó recientemente en agosto de 2022, solamente tenía ataques DDoS, no tenía DDoS. Y DDoS es muy importante para que puedas considerar amenazas provenientes de diferentes direcciones IP.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 Tenemos cercanos a 800.000 mil flujos de tráfico de clientes reales, tráfico legítimo. Pues hicimos un una approach idéntico, con el, igual que con el Bode IoT, en cuanto al nivelado de las clases. Y logramos un ratio perfecto a uno, excepto, por ejemplo, en el HTTP, donde se ve que hay muy poquitos datos. ¿Y por qué es esto? Porque en los ataques de negación de servicio, tú puedes tener los clásicos que todos conocemos, que son los high rate, que son los de alta tasa, y los slow rate.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 es una arquitectura híbrida donde, donde contamos con dispositivos físicos y simulados para la parte del controlador usamos zonos en un servidor físico montado en la universidad de Antioquia en Medellín donde este controlador tiene la dirección local host tenemos dispositivos simulados usando Mininet tenemos dos switches cada switch cada switch tiene conectado cuatro dispositivos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 Tuvimos una precision del 100%, un recall del 91.4% y un F1 score del 95.5%. Traducido todo esto, nuestro sistema IDS, basado en el Bod IoT y en el ATAM, desplegado en la SDN, detectó el 91.406% de los ataques, 100% de los ataques que detectó los detectó bien y no clasificó mal el tráfico legítimo, que eso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 Tenemos una pregunta en el Q&A de Henry Godoy. Felicitaciones por la presentación. Hemos estado hablando mucho sobre el protocolo IPv6 esta semana. Eh, inevitablemente los dispositivos, los dispositivos IoT tendrán estas direcciones configuradas. ¿Consideras esto una nueva amenaza? ¿O todavía no hay ataques de DDoS en IPv6? ¿O no estamos considerando esta nueva posibilidad? ¿Podrías comentar algo? Gracias.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 Hasta José. Bien, José muy, muy buena tu presentación. Gracias. Te felicito por lo, la investigación, el desarrollo y también por lo, la producción de, de, de tu tarea. Será, seguramente será muy útil para el mundo de IoT. Gracias. Mi pregunta es la siguiente: eh, seguramente, como vos mencionaste, los, los ataques de DOS o de DOS están dirigidos normalmente a nodos IP. ¿No es cierto? Eh, ¿Has considerado.? Eh, a ampliar tu trabajo hacia eh, otras redes de IoT que no son IP normalmente, por ejemplo, las redes LPWAN, como Lora, SixFox, o inclusive, eh, en, por ejemplo, no cierto inclusive Lora de, de bajo alcance, como son Bluetooth o, o 802.15.4. Sí, de hecho, eh, es parte de lo que se quiere realizar, porque como comentas, si nos remitimos a la gráfica bueno, que teníamos al inicio, hay diferentes tipos de conectividad. No solamente son las redes SDN como ahorita lo habíamos visto. Entonces sí, es, es claro y es una necesidad extendernos a más tipos de redes y pues nosotros encantados de cualquier colaboración que pueda resultar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, Eduardo Cayupe de Lima. Eh, tengo una consulta. Es sobre... Las investigaciones que se están haciendo de IoT, si ya existe, digamos, parámetros o código o comportamiento que ya se estén usando, por ejemplo, para proteger dispositivos en IoT, porque estos dispositivos siempre se conectan a las redes locales de nuestra casa, a veces se pueden escuchar o poner la video y a veces el atacante puede estar en nuestra propia red, nosotros ni, ni, ni siquiera lo podemos saber. ¿Cuáles serían este, las opciones para poder crear un sistema anti intrusos basados en lo que es un comportamiento de los dispositivos que se conectan por IoT hacia nuestras redes locales? ¿no? Sí. Dicho rápido, no tengo el nombre ahorita de las marcas, pero déjame te lo puedo presentar de otra manera. Cuando tú quieres hacer una detección, en este caso, de cualquier dispositivo, puedes hacerlo basado en host o basado en red. Basado en red es como el que presenté.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 en los paquetes de IOT, y dar seguridad, por lo menos sobre los paquetes, lo que vos decís en la red, o sea, de extremo a extremo. Exacto. Gracias por el comentario. Muchísimas gracias. Entonces, Genaro, lo despedimos con un aplauso, por favor, para, esta, para el cierre de esta presentación. Gracias.